Panorama presenta La Entrevista. Volvemos a Panorama, vamos a la entrevista. Esta mañana recibimos en la línea telefónica al licenciado eh, José Sergio Palacios Lara, quien es jefe del Departamento de Producción de Recursos Educativos de la Dirección de Formación Multimodal EUAM quien nos viene a platicar y a invitar al concurso de videoreseñas, hashtag Libro Cámara Acción. Licenciado Sergio Palacios, bienvenido a Panorama, muy buenos días. Hola Julio, muy buen día, saludos a ti, tu editor, gracias por la invitación. Al contrario, licenciado, para hablar acerca de este interesante concurso, esta iniciativa muy eh, innovadora, que tiene que ver con videoreseñas de, de libros, si nos pudiera eh, comentar el propósito y cómo van con este concurso. Creo que sí, Julio. Bueno, esta, este certamen se está llevando a cabo a través de la revista Mórtice, de la Dirección de Publicaciones y Divulgación, y de la Dirección de Formación Multimodal, UAM. El UAM, en el marco de la Feria Universitaria del Libro, que se va a realizar en noviembre de 9, del 9 al 11, en el Campo Chamilpa. Y bueno, en este marco es este, que se está realizando este certamen, y, bueno, se pretende pues, llegar a toda la comunidad lectora que gusta de compartir, pues, opiniones, punto de vista, y, bueno, su experiencia, ¿no?, de una forma interesante, también y, pues, sobre todo creativa, a través de, de una biorreseña, ¿no? Pero, bueno, no nada más este, a ellos, sino también a toda la comunidad en general que está interesado en participar, ¿no?, en este certamen y, bueno, sumarse a esta comunidad. Muy interesante, licenciado. Además de eh, pues, mostrar, digamos, el interés de un libro, de expresarlo, de comentarlo, eh, ¿qué más se está buscando con esta pues este conjunto de, de elementos que tiene que ver con eh, lo visual, pero también la lectura? Bueno, principalmente, Julio, es que, que toda la comunidad, bueno por un lado, conozca que existe este, este, digamos, este género, ¿no?, de la videoreseña, que ya se... Eh, unos años, a través de la plataforma YouTube, eh, comenzó y bueno, a los últimos, recientemente ha tomado pues mucha, mucha fuerza, ¿no? Sobre todo con la con la, con la aparición de nuevas redes sociales, como lo es este, Instagram y YouTube, entonces eh, y, perdón, Instagram y TikTok. Entonces, bueno, es este, que la comunidad conozca este género que sepa que, bueno, en la universidad estamos interesados en promover la la lectura, y bueno, para quienes ya lo hacen, eh, más bien es para que se sumen, ¿no? a, este, a este, a esta comunidad, y bueno, para quienes no, bueno, que conozcan, que sepan que existen, que existen estos, este, estos, estos esta forma de compartir su experiencia, de compartir su, su, bueno, su opinión, su punto de vista, y bueno, encuentran en este espacio la posibilidad de, de incursionar, ¿no? No solamente para quienes ya lo están haciendo, sino incursionar y de sumarse a, bueno, la creación de, de estas diversidades estas y Claro, además de que el video y las redes sociales puede generar un impacto más allá de eh, pues las personas que conocemos, es decir, generar comunidad con aquellas que tenemos los mismos intereses. ¿Qué eh, deben hacer los interesados para para este concurso, licenciado? Sí, bueno, eh, esta, esta convocatoria como te decía, ya se, eh, se realizó hace algunos años en el mismo marco de la Feria Universitaria del Libro, aquí de la Universidad. Y bueno, la pandemia, se, se suspendió un poco y, y hasta ahora sí se retoma, ¿no? Entonces, bueno, la eh, entrada está abierta a toda la comunidad, tanto morelense como de la República Mexicana. Y bueno, eh, pueden participar tanto niños como adolescentes y adultos, ¿no? Adultos, ahora sí que de la edad que. que que, bueno, aún tengan interés en, en, en participar. Eh, y para esto, bueno, se divide en tres categorías. Eh, está abierta por ejemplo de niños de 8 a 12 años, para adolescentes de 13 a 17 y de 18 años en adelante. Eh, para participar, pues bueno, eh, principalmente deben de contar con una red social, ¿no? Como les hemos comentado, ya sea YouTube, Instagram o TikTok. Posiblemente bueno, deben de crear su, su video. Y bueno, este video lo que pretende es por un lado que ellos externos, que ellos compartan esa experiencia de una manera, de una través de, de una narrativa, de una narrativa este eh, dinámica, atractiva, que permita bueno, enganchar a los espectadores a, a, a, a, al interés, no, a sumarse a la lectura ¿no? de este libro, o de alguna obra que se esté compartiendo. Entonces, bueno, una vez que ya tienen este estos eh, sus, sus videos, eh, estos van a tener que hacerlos en dos formatos, un formato de 1 a 3 minutos o de 4 a 10 minutos, dependiendo de las redes sociales que ellos tengan, y finalmente deben realizar su registro. Bien, licenciado, eh, muy importante esto que acaba de, de señalar, eh, las diferentes categorías, pero sobre todo eh, a través de estos formatos, que son formatos cortos de 1 a 3 minutos, es interesante pues, poder enganchar a, a la... A, a la audiencia, a la gente que, que ve el video, sobre todo de eh, compartir esta experiencia de lectura como lector. Así es Julio, y bueno, seguramente habrá, este, habrá personas, habrán interesados que deseen sumarse, pero que no tengan mucha claridad, tanto en lo que es una video reseña, o bueno, cómo hacerlo, ¿no? Bueno, para ello los invitamos a que ingresen a la página web que se creó para este evento, es serioniversitaria.waen.mx y en este espacio, en la parte final, podrán consultar una serie de video tutoriales donde podrán tener pues, mayor claridad ¿no? sobre el panorama de cómo, cómo hacer una video reseña, pero pues, también de qué trata. ¿no? Bien, pues ahí está otra herramienta más para facilitar a aquellos interesados que son lectores, que a lo mejor también no se han animado a hacer alguna videoreseña, pero que eh, tienen mucho que comentar qué recomendar, eh, pues de libros, de lecturas que, que puedan, eh, pues ellos eh, ahí expresar también a, a frente a una cámara. Estos libros pueden ser eh, de cualquier género, ficción y no ficción. Así es Julio. Eh, bueno, eh, si bien mm, tal vez mucha, la mayoría de la comunidad, ¿no? Esopta más en estos libros de ficción. Bueno, tenemos pueden ser algunos incluso hasta académicos, ¿no? Eh, realmente el límite de procesos eh, la Ahora sí que el límite se le pone uno mismo, pero pueden compartir eh, cualquier tipo de libro, ficción, no ficción, que pueden desde, puede ir desde biografías, autobiografías, autoayuda, bueno, lo que ellos quieran compartirnos, que consideren importante, bueno, eh, hacer de, de conocimiento público, ¿no? Muy bien, licenciado. Fecha importante para, eh, pues, enviar eh, estos estos video reseñas. Bueno, la fecha límite para el envío es ahorita hasta, bueno, hasta ahorita es el 21 de octubre, el 2022, pero probablemente se extienda un poco esta fecha, dependiendo de la participación que tengamos de los, eh, de la, de, de, del público. Y, este, bueno, esta eh, convocatoria, te digo, se va a llevar a cabo en el marco de la feria universitaria, así que cuando ya esté la feria universitaria, es que se van a realizar todos cabo las que las publicaciones de los ganadores. Bien, pues entonces ahí están eh, las indicaciones uh, también para más información y detalles de esta convocatoria, ¿dónde pueden eh, visitar los interesados? creo que pues, sí, bueno por un lado, pues está, te digo, la página de Serio .mx, pero también pueden escribir al correo revista .mx, donde con gusto daremos eh, puntualidad a todas las vías que nos compartan Perfecto, muy bien. Pues le agradecemos, licenciado José Sergio Palacios Lara, jefe del Departamento de Producción de Recursos Educativos de la Dirección de Formación Multimodal EWAM, por esta invitación a este concurso de videoreseñas, hashtag Libro Cámara Acción. Aunque todo serio, espacio. Gracias, gracias licenciado.